Suscríbete y dale a la campanita. Vaya por mal, por culo! No, no, no, no, no. Hoy no. Por lo menos de momento. Hemos llevado un fin de semana bastante tranquilo, hemos llevado un fin de semana bastante planito, ¿vale? Eh, bastante relajado. Eh, hay gente aburriéndose, pero yo creo que ha estado interesante relativamente. Desde estos mínimos que hemos hecho... Para, pa, pa, pa... Hasta como estamos ahora, o los máximos que hemos hecho hoy, es un 387, que no está nada mal. Bien, estamos en la zona de los 21 Kini, pero ¿qué pasa? Pues vamos a ver una cosa, eh, y es que eh, los futuros del CME cerraron en torno a 21,230. Vamos a ver en una hora que nos marca 21,180. Es decir, vamos a dejarlo en una, en una media de 21,200. Eh, con una vela doji cerraron, que no está mal para poder intentar subir, nuestras medias estaban aquí verdes ya poniéndose, bueno, a ver si lo respeta y quiere seguir subiendo, pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos un poquito más arriba, hemos abierto ahí una brecha de unos 300 dólares en este momento, y claro, todo este hueco posiblemente vale posiblemente eh, tendamos a cerrarlo ahora, que más o menos nos puede coincidir con la eh, media de 50, ¿vale?, media de 50, que está empezando a intentar girar al alza es, y empieza a cambiar su ángulo eh, pues es en la que puede llegar a apoyarse, a lo mejor no llega en nuestro caso, en el nuestro a la media de 50 pero, porque te, recordar que nosotros no tenemos ningún gap, gap que cerrar quien tiene que cerrar un gap es esta otra gráfica, ¿vale? porque va a abrir en el entorno aquí, vamos a marcarlo más o menos, si abriese ahora mismo estaría el precio de arriba ¿Vale? Entonces, este gap entre la, el cierre del viernes y la apertura de hoy domingo, que se va a producir dentro de 50 minutos, eh, eh, 50 minutos de mi reloj, que a lo mejor cuando veáis esto eh, ya se ha producido, ¿vale? Eh, pues bueno, este gap es lo que tenemos que intentar cerrar. Vamos a ver si en, a lo largo de esta hora, mientras grabo el vídeo y mientras se sube y demás, bueno, pues el, el precio empieza a caer, eh, se cierra el gap, por lo menos, a lo mejor a nosotros nos cae la EMA20 y en el otro lado pues cae mal, no pasa nada. Eh, sería lo ideal y, y, e intentar seguir subiendo. El volumen del fin de semana no ha estado nada mal para ser fin de semana. De ah, es más, el volumen de todo el movimiento de la caída no ha estado nada mal. Y si nos vamos al diario, el volumen de todo este movimiento ascendente no ha estado nada mal, aunque nos hayan ido soltando bastante truña por el camino, veis que tenemos muchos bloques rojos, con muchas caídas, con, bueno, cosas bueno que, que no son lo ideal, pero bueno, no importa, lo importante que es eh, una defensa de una zona fantástica, igual, wow, a ver dónde lo tengo, lo tengo por aquí, vale, Vamos a ponernos aquí en cuatro horas, que lo vemos bastante bien. Bueno, estuvimos viendo el canal diciendo, pues bueno, esta zona de mínimos, este toque de mínimo y este toque de mínimo debía ser una zona a respetar. En esa zona que hemos hecho, pues hemos por lo menos simulado, vamos a ver si lo puedo poner ahí, hay una especie de doble suelo para intentar recuperarnos. Ahora, que tenemos que pasar? Pues justo el final de esta zona de soporte, ...vale, que eh, esta línea en cuestión es una resistencia... ...y además nos coincide con la diagonal que teníamos ahí... ¿Vale? entonces, bueno, nos puede hacer un poquito resistencia... ...lo que significa, pues, que lo más normal es que hagamos una vela... Eh, ...cuatro horas, pues, más o menos paralela a estas... ...cayendo, o que caiga y luego tenga una mecha desde abajo, otra vez hacia arriba... ...porque recordar que, aunque los futuros del CME abren a las 11... ...esa vela de cuatro horas finaliza con nuestra vela diaria... Eh, a, ...a las 2 de la madrugada... ...a nuestras 2 de la madrugada, hora de España... Eh, ...con lo cual, bueno, pues hay un diferencial... ...de, de unas 3 horas... ...en el cual, pues puede haber un juego interesante... ...un juego bastante interesante... ...entonces bueno, vamos a ver cómo se desarrolla... ...porque creo que puede estar bastante bien... ...bueno, hay un indicador... ...hay un indicador que eh, nos ha dado ayer... ...ayer eh, compra en Bitcoin... ...nos ha dado compra en Ethereum... Nos ha dado compra en absolutamente casi todo. Eh, cosa que es buena. Eso está muy, muy bien. Eh, Sabéis que es el, el Hash Ribbons Imagino que la mayoría lo, lo conocerá. Eh, si no, vamos a ver... Uh, yo no lo tengo puesto por aquí el Ribbons uh, No, no lo creo. No lo creo porque no lo suelo utilizar. Pero vamos a ponernos en diario. Um, a ver. Vamos a irnos a indicadores... ¿No lo no, no tengo aquí? Joder, ¡Qué raro! Pero bueno, no importa, no pasa nada. Venimos aquí y ponemos Hash. ¡Hash! Hash ribbons ¿vale? Eh, lo marco aquí como favorito y le doy... Pan. ¿Y qué es lo que nos genera el Hash ribbons Pues nos genera esto, ¿vale? ¡Buy! ¡Buy! ¡Buy! muy Esto lo generó el viernes con la caída, más bien... Yo me iría, me, me iría un poquito más. Pero bueno, el viernes, cuando cayó de esta manera, dijo... Compra. Ostras, ¿ha fallado mucho este indicador? Pues yo os puedo decir que no ha fallado prácticamente nada. Mirad, compra aquí y se fue para arriba. Eh, compra aquí y se fue para arriba. No quiere decir que no pueda corregir un poquito, ¿veis? Por ejemplo, en este caso, dijo que comprásemos aquí. Corrigió un poco y se fue para arriba, ¿vale? Eh, en este caso, tres cuartas de lo mismo. Dijo compra y se fue para arriba. Eh, aquí, tres cuartas de lo mismo. Compra y se fue para arriba. Y son porcentajes nada desdeñables. Es decir, eh, pues algo que pueda ser pequeñito, pues por ejemplo este de aquí, ¿vale? Que nos dijo compra aquí, pues podemos medirlo y bueno, pues se hizo ahí un 35%. Ojalá hiciera ahora un 35%, flipa, ¿sabes? ¿no? Este, compra y se fue para arriba. Eh, compra 2018, ¿vale? A partir de aquí, aquí hizo un poquito para arriba, luego cayó, corrigió, pero empezó la carrera alcista. Eh, y si seguimos hacia atrás, bueno, este estoy en, en, en Binance, que es, es más nuevo, eh, pues bueno, podemos ver desde los inicios de su vida cómo nos ha estado dando continuamente eh, pues indicaciones muy buenas, ha acertado prácticamente en todos los casos, con lo cual lo podemos dar por bastante, bastante bueno. Eh, pues ya sabéis, Hash Ribbons, el que el que lo quiera, pues que se lo coloque, que le eche un, un ojo de vez en cuando, porque en combinación, en combinación con otros, pues nos puede estar dando eh, señales bastante interesantes, ¿vale? Eh, ya os digo, es que no se ha equivocado. Tiene que ver con los mineros, con la claudicación de la minería, y, y bueno, pues ha funcionado siempre bastante bien, dicho esto eh, bueno, ¿qué pasaría? el mínimo que ha hecho este indicador es ese que hemos visto del 35%, ¿qué pasaría si ahora desde donde estamos subiésemos un 35%? pues mira muy sencillo 35%, 29.000 bueno, un poquito más abajo, ¿no? nuestra Rose Line, básicamente ¿vale? que sería el objetivo que ya hemos dicho que tiene que ser el objetivo de este movimiento que tiene que ser ir a esa zona ¿vale? ir a esta zona eh, si no, no tendría ningún sentido, al menos para mí. Eh, hay gente que sí, que piensa que de aquí ya nos vamos a los 15 o a las total tal. Yo, os vuelvo a repetir, ¿qué no? ¿Crees que podemos bajar a esas zonas tan abajo? Sí, claro. La, la historia de Bitcoin precisamente es lo que nos ha demostrado. Que cuando había mucha gente pensando que no podíamos bajar a esas zonas, se han vuelto a tocar. Cuando, no, no, esto es un máximo de no nos retorno, o no, no, esto de precio no lo vamos a volver a ver, o no, no, esto no, no influye para esto. Y sí se vuelve a ver, ¿vale? Todo es posible con Bitcoin, siempre, ¿vale? Siempre. Ahora que fijaros una cosa, de todo este movimiento, ¿en qué punto nos hemos parado? Pues es bastante interesante, ¿vale? Eh, de ese máximo a este mínimo, ¿vale? Ver que apenas hemos llegado ni siquiera al Golden Pocket. Entonces, eso está muy bien. Es un movimiento muy limpio, muy, muy limpio. Vamos a ver si realmente ahora, mmm, bueno, pues eh, somos capaces de pasar esta zona, que es el 50%, y seguir subiendo al punto del 038, que es clave. Es clave. Tanto para pasarlo como para volver atrás un retroceso al 50% para luego intentar atacar más arriba. Vamos a ver. Vamos a ver, hay que. Hay que, hay que mmm, ver. Hay que ver cuál, cuál podría ser el, el objetivo de, de todo este movimiento. ¿vale? Ahora. De la, de la caída, de toda esta caída si de realmente esto donde estamos es el suelo de esta caída que acabamos de tener ¿qué objetivos tenemos al alza? vamos a ponerlo vamos a ponerlo así mejor entonces, frenos, tenemos un freno en la zona de 21.876 tenemos un freno justo en la línea verde coincidiendo con la línea verde en 22.500 tenemos un freno en el 50 en 23.110 y tenemos un freno en Golden Pocket en 23.630 ¿Vale? Eh, luego justo la zona de los 24, eh, 255 que tengo marcado, nos va a la zona de 0,70 y pico, ¿vale? los 0,70 y pico, que bueno pues eh, sería una resistencia importante. Pero mm, es imposible, no, claro que no es imposible volver a retornar y tirar para arriba. Es difícil, pues claro, ¿quién ha dicho que esto sea fácil? Ah, perdón, y se me ha olvidado, ay, que se me ha olvidado, de todo este movimiento. El TP1 estaría aquí. Vale, que nos lo marcaría, y, y podemos dejarlo si queréis, creo que me parecía, vamos a ver si pudiéramos llegar a él, que en, que, en qué zonas estaría, ahora vamos a ver, para abajo también, eh, cuidado, no nos engañemos, esto es la, la, la, la, la ascensión de esta caída, qué objetivo por retroceso tendríamos, aquí arriba, este TP vamos a marcarlo como TP1, Estaría en la zona comprendida entre los 27.286 y los 28.191 aproximadamente. ¿vale? Esto es una, ya sabéis que son aproximaciones. Eh, ahora bien, ¿cómo narices puedo medir yo la caída? Si no tengo ningún retroceso eh, hecho, bueno, pues podría medirlo pues con este último, con esta última subida, es decir, desde este máximo hasta este mínimo. Que nos da un TP1, que justo es el que hemos cumplido, si lo veis. O sea, no hay, no hay tutía. O sea, dice, ¿funciona Fibonacci? Pues claro que funciona. El TP1 aquí lo tenéis. ¿Y el TP2 dónde estaría? Plaf. En los 18.000 mínimos anteriores. ¿Vale? Es decir, si ahora le diera por bajar, ¿dónde podríamos caer? Pues lo que nos está diciendo es que si le da por bajar, pues nos podríamos ir a la zona de mínimos. Deberíamos irnos a esa zona. ¿Vale? Si cumple ese TP, pero eso no, todavía no lo sabemos porque tampoco sabemos cuál es el retroceso que va a haber aquí, eh, variables que habría que tener en cuenta. Pero fijaros cómo, de este último ascenso que hemos hecho, desde el máximo al mínimo, si hago su retroceso, me está marcando el TP1 justo donde hemos parado. Punto. No hay tu día. ¿Vale? Entonces, si yo doy por bueno esto, y doy por bueno que podemos caer a la zona de 18, por supuesto... También tengo que dar por bueno que si nos recuperamos podemos ir al TP1. ¿Vale? Ahora bien, con todos estos datos ya cada uno debe de tomar sus propias decisiones en base a otros estudios, a más cosas que podéis ver. El Hash ribbons nos dice compra. Bueno, buena. Eh, no se ha equivocado, nunca, nunca se ha equivocado. Eh, bueno pues eh, hay que intentar buscar confluencias y más cosas que nos digan oye, pues puede ser que sí ahora bien, también hay que buscar cosas que no nos complazcan es decir, yo me vengo ahora mismo al semanal aquí y me dice tío, qué no, esto es una auténtica basura hemos perdido la media de 200 ¿eso quiere decir que puede podemos no recuperarla? no, lo que quiere decir es que la hemos perdido vamos a ver cómo cerramos la semana que es súper importante, sería ideal cerrar por encima de la media de 200, que está en 22,950 aproximadamente, eh, pero bueno, cuanto más arriba, ya sabemos, mejor, ¿vale? La zona de 22,800 es muy importante, si cerramos por ahí arriba, fantástico. Pero yo dudo que hoy podamos hacer eso. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que sí, pero de momento, de momento lo dudo. Eh, pero esto no quiere decir que esto no sea una falsa ruptura y que la semana que viene, plaf, hagamos una vela verde. ¿Vale? Tener muy en cuenta esto, porque puede eh, darse la vuelta completamente. Ahora, que lo que tiene pinta es de muy rojo, sí, pero claro, mi línea de medias, que también a mí me suele ir bastante bien, de momento está verde y mientras no se me vuelva a poner roja... Mmm. Vamos a dejarla a ver qué pasa. Eso por ahí, pero bueno, eh, sí que es cierto que tenemos una semana en la que no hay noticias, eh, nos pueden dejar una semana bastante bien. Bueno, pues tranquilidad, hasta creo que es el 21 de septiembre nos puede dar la fe mucho por saco. Hay algo, pues lo de las ventas, evidentemente, que tenemos de metegox nos pueden fastidiar un poquito la, la vaina. Eh, bueno, vamos a ver vamos a ver qué cosillas nos andan poniendo esa zancadilla. Y, y, bueno, y, y de qué forma podemos, en un momento dado, solventar esa zancadilla y si somos capaces de ir eh, pasando baches. De momento, lo normal y lo lógico es que esta vela de cuatro horas, por lo menos, ya no digo la de cuatro, pero por lo menos la, esta hora y la siguiente puedan ser un poco rojas, esperando la apertura de los futuros del CME, a las 23.00, hora de España, y bueno, pues... Eh, a ver qué tal se va desarrollando en cuanto a Ethereum. Pues está haciendo exactamente el mismo camino que, de, que Bitcoin. Quizás un poquito... Um, hay algo que um, también para mí es bastante positivo. Eh, fijaros. Tengo Ethereum y, bueno, pues parece que no tiene nada. Voy a coger un canal paralelo aquí. Y voy a tirar desde este máximo que hizo aquí. Le tiro una línea hacia arriba. ¿Vale? Pasando por un punto, dos puntos, tres puntos. ¿Vale? Y ahora le tiro el paralelo. Plaf. Y me lo dejo aquí en un punto, dos puntos y el tercer punto estaría ahí. Vamos a estirarlo. ¿Vale? No está mal, ¿eh? Yo no lo veo tan mal como se pueda pensar mucha gente. Si yo me lo llevo ahora a su sitio, ahí, ese es el punto mínimo. Punto mínimo. Aquí hay una falsa ruptura. ¿Vale? Eh, vamos a ponernos bien, porque si no, no lo vemos bien. Mínimo, mínimo. Tiene que tocar ese mínimo sería lo ideal que toque, ah, ahí lo quiero es que toque en estos de un mínimo, mínimo, toque mínimos falsa ruptura, me salgo y vuelvo a entrar y vuelvo a subir pues justo se ha parado en esta zona de confluencias esta zona de confluencias es súper importante primero, el canal, parte baja del canal segundo, media de 100 ascendente, muy buena cosa tercero, línea de tendencia esta línea verde que tengo aquí no es una línea cualquiera, es la línea de mínimos ¿vale? Toque, toque, toque del canal original del que nos salimos y lo hemos recuperado y nos hemos apoyado en él, algo totalmente lógico algo totalmente lógico ahora que nos tocaría pasar la zona de resistencia que ha sido un soporte aquí ¿vale? ha sido aquí resistencia, la hemos pasado y como no hemos podido, otra vez para abajo pero si la pasamos ya sabemos que la media de la línea de 200 en la zona de 2200 está ahí está ahí. Entonces, bueno, vamos a ver vamos a ver si volvemos a recuperar este canal. Porque si recuperamos este canal, llegamos, la media de 200 nos puede dar un poquito por saco. Digamos que podemos tocar en esta zona incluso 2.300 y luego irnos otra vez para abajo, ¿vale? Que yo creo que es lo que haremos. Básicamente, creo que es lo que va a hacer eh, eh, Ethereum y Bitcoin y todo con ello. Eh, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. ¿Que podemos irnos mañana abajo? Por supuesto que sí, ¿vale? Hay análisis y para, para todos los gustos. Lo único importante no es que... No solamente si es mejor o peor. Eso no importa. Todos los análisis que yo veo son muy buenos y tienen, cada uno tiene su lógica. La cuestión es qué narices es lo que nos van a hacer porque es lo que no sabemos. ¿Vale? O sea, es decir, yo veo análisis y me, puede, me seguro que ahora hago un análisis eh, negativo yendo que nos vamos todo para abajo en vez de todo para arriba por las cosas que hemos presentado y dices, hostia, voy a venderlo todo porque nos vamos para abajo. ¿Vale? puedes, puedes mmm, digamos, eh, manipular el análisis en función a la complacencia que tengas, lo que te complazca más, pero eh, me gusta dar los datos en base a la realidad, es decir, aquí hay un canal ascendente, hemos tocado el mínimo, hemos tocado estamos tocando la media de 100, tenemos una línea de tendencia súper importante, que hemos recuperado en un canal, bueno, son, son cosas para decir, bueno, Ethereum puede estar positivo todavía, ¿vale?, ha llegado a una zona, un retroceso normal, después de toda la subida que ha tenido, y ahora puede volver a rearrancar. Por supuesto que sí. ¿Vale? E Bitcoin nos pasa tres cuartas de lo mismo. Es decir, eh, en la zona en la que estamos, podemos volver a, a rearrancar, porque justo, igual, parte baja de un canal, eh, recuperándolo, pa, pa, pa, algo muy similar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver si pasa o no. Tenemos un hash ribbons diciéndonos que nos vamos para arriba. ...históricamente nunca se ha equivocado... ...es decir, hay una serie de cosas que nos dicen... ...oye, atento porque a lo mejor... Eh, ...todo esto que, que estoy diciendo... ...puede que pase en una sola semana, 10 días... ...y luego nos volvamos a ir para abajo... ...esto es así, es decir... ...fijaros que si nos ponemos en diario... ...vale... ...hace tan solo... ...3, 4, 5, 6, 7, 8 días... ...que nos íbamos tú de Moon... ...y ahora qué pasa, que nos vamos tú de Hell... ...8 días después... No, entonces, ¿qué quiere decir? Que ocho, dentro de ocho días, o una semana, o diez, o tres, o uno incluso, podemos estar pensando otra vez, oye, ya estamos aquí en ese TP1 en vez en el, en el TP1 negativo. Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Vale? Entonces, mmm, no desdeñéis una cosa a la otra. Eso sí, estar atentos y recordar una cosa, una regla importantísima. El trading es flexibilidad, adaptabilidad. Hay que adaptarse a lo que nos vaya viniendo. Y es tan cambiante como el futuro. Tú ahora mismo puedes estar haciendo la inversión de tu vida y que mañana eh, bueno, pues te convierta en alguien muy importante y resulta que como pues te has cagado, lo vendes y ya no, ya se ha muerto. Ya has cambiado el futuro, y has cambiado tu cartera. Pues el trading es igual, hay que estar uh, continuamente adaptándose, ¿vale? Y, y, y no por tener más huevos ni por tener... se hacen más cosas, no, no por tener más cabeza, por leer eh, y sobre todo por tener una metodología. Y si tu metodología funciona, no la cambies. Habrá momentos en los que estés más adverso, pero si tu metodología funciona y resulta que vendes cuando las cosas se pueden dar la vuelta, ¡ay, Dios mío! Es cuando la podemos cagar. Así que bueno, estar muy atentos con estas cosas. El total market, vamos a ver qué tal... A ver si me lo, si lo carga, porque vamos, llevo yo unos días con, con el ordenador pero bueno ya parece que va todo bien total market hoy ha estado bastante bien media de 100 la que pierde a ver si la recupera y se nos va al alza en cuanto a la dominancia de, de bitcoin bien bien porque estaba subiendo lo que necesitamos es que siga bajando es lo ideal vale que baje yo lo que quiero es que eh, nos dé todavía ese aire bajando hasta esta zona y que en esta zona haga un doble suelo muy parecido a esta ahora si tira abajo y luego pega un subido bueno pues qué le vamos a hacer no eh, pero que venga esta zona, sería lo, lo, lo ideal, sería perfecto, sería súper perfecto. Entonces, bueno, hoy superficito, ¿cómo ha salido esto? En cuanto a cómo están nuestras queridas acciones tokenizadas, bueno, eh, los, los, um, los cortos de Bitcoin, ¿veis cómo están? Parece que había hecho una falsa salida y ya están, se, ponido, se están poniendo rojo a ver si caen y se nos vienen hasta esta línea, por lo menos de aquí un apoyo a la línea de tendencia de lo que era esta cuña, estaría bastante interesante. Eh, las acciones tokenizadas, el oro, ay, ay, el oro está, yo sigo pensando, está raro, rarísimo, está asquerosito. Fin de semana paradito, a ver si ya de una vez se va por esa media de 100. Y la pasa, y la pasa. Eh, las altcoins, pues las altcoins, pues alcoineando, al un poco como Bitcoin cuando Bitcoin, era, ¿no? Pues eh, a ver, vamos a irnos al porcentaje de cambio, cuáles están más mejor y cuáles están más peor. Aquí tenemos en el lado de las transacciones estabilizadas, copón, aquí pares USD en el lado de la izquierda, con las pérdidas, como siempre, ¿no? Están. Eh, joder, NKN, los cortos de Bitcoin. Bien, 10%. Pont, Planet, RCL, Kipterium. Cuando las cosas van mejor que Ethereum baja. Arpa, los huevecitos. DOT contra BNB. Eh, y bueno, poca cosita. Y en el lado positivo tenemos a Melos Toca. Melos eh, subiendo, pues a veis, eh, eh, una velita interesantísima. está ahí tan interesante. ¿Qué quiere hacer ahora? Seguir subiendo, como, como han hecho todas. Intentaría por la media de 100 lopajes. Melos están dentro de la batalla. Veis que todavía no le ha salido los dientes, no le ha salido eh, la media de 200, pero bueno, está bastante bien. Una buena subida. Los library crates, dinero gratis. Ahí lo tenemos, otra vez pegando una buena subidita. Y NJ que En los días anteriores hicimos tres por aquí y bueno, pues ha venido, se ha apoyado en una zona interesante, media de 100 y otras venga a rebotar. Eh, eh, y, y esto va a pasar con, con muchas, ¿eh? va a pasar con muchísimas de las altcoins. En el momento es que esto, que puede esta semana recuperarse un poquito, van a meter un pepinazo y van a buscar otra vez, irse a la media de 200. Eh, yo os aviso, el que avisa no es traidor es avisador, eh, las FED las Nexo, muy bien Nexo, eh, Nexo lo está haciendo muy bien últimamente, ayer subiendo hoy otra vez subiendo, y ver igualmente veis recuperando la media de 100 para intentar meter ese pepinazo que están buscando LIT, lead, lead, una que me ha gustado bastante, además ahora fijaros el puente que ha hecho tenemos un suelo, dos suelos y eh, ras, tercer suelo puede meter un pepinazo y irse a la media de 200, ¿qué significaría esto en porcentaje? pues fijaros Tacatas, 39%. No está absolutamente nada mal. Primero que pase la medida de 100, ¿vale? Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Los BNBs contra el USDT, por los 300 dólares otra vez. ¿Veis que, por ejemplo, en diario nos está dando un cruce? Pero, ¿qué pasa? Que nuestra línea Nitro está ascendente, con lo cual es un falso cruce y seguramente irá plaf, a por la media de 200. ¿Eh? ¿Que una vez que llega a la media de 200 puede hacer un techo o dos techos y volver a caer? Sí, pero bueno, de momento, a ver si llega. Creo que es lo importante, los Monero, 4.57, muy bien. Um, RMR, Velas también está bien, Walton Chain un 4 y pico, Tezos también está bastante bien, así que bueno, en general, las altcoins hay bastantes en verde, digamos que el 70 y 80 y tantos por ciento están en verdes, así que muy bien, enhorabuena a los premiados, y vamos a ver qué tal abre el mercado, que es lo interesante ver qué narices hace los futuros del CME, bueno, ya veis que está velita de una hora de Bitcoin, como es normal, está eh, siendo negativa ¿por qué? por esa diferencial que acabamos de ver que tenemos con los futuros del CME, que están aquí Vale, ta, ta, ta, Vamos a irnos a, a un día, no, a cuatro horas. a cuatro horas, vale, Vamos a ver cómo ahora En teoría, estábamos aquí nosotros en, en, en torno a los 500 y ya estamos 483 Ya iríamos bajando poquito a poquito y creo que nos iremos más o menos a, a la zona de, de cierres. 21, 200, 21, 300. Eh, ¿No tenemos por qué ir nosotros a ese punto? No, pero sí que lo tiene... Que hacer los futuros del CMEF, dejar sin un gap sería lo ideal. Si sí, gap, bueno, pues tenemos un gap negativo abajo, pero a ver si seguimos subiendo y nos vamos a la zona de los 22 y medio... que es una zona bastante, bastante interesante. Pero, ¿qué tiene que pasar para eso? Ahí tenemos que romper este máximo que hay aquí. ...vale Esta velita que tenemos aquí, la 21,666, como el diablo, pues eso, una vez que la pasemos. Eh, fantástico, a ver si seguimos haciendo eh, hicimos un mínimo, aquí otro, un máximo ascendente eh, bueno, pues a ver si ahora conseguimos hacer algún máximo ascendente más y seguimos poquito a poquito subiendo, que puede haber un cagancho y volver a hacer aquí un tercer suelo, 1, 2 y 3 por supuesto que sí, vale hay que estar muy atentos a esa posibilidad porque puede pasar en cualquier momento, hay bastante inestabilidad, aunque las altcoins nos están diciendo, cuidado que este mercado de muerto tiene lo justito así que poco más chicos y chicas, lo que digo es siempre invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe, chao chao